Hola, ¿qué tal, amigas emprendedoras y amigos emprendedores del negocio más bonito del mundo, que es alimentar al mundo? Yo soy Camilo Moreno, director de Marketing Gastronómico, y en este capítulo vamos a contestar una pregunta bastante trascendental. ¿Cuánto cuesta abrir un restaurante? Bueno, pues traer la idea de tu restaurante o el restaurante de tus sueños a la vida real es un proyecto retador. Pero también puede ser increíblemente gratificante. De la misma manera que muchas de las grandes decisiones de tu vida, al decidir abrir un restaurante, la pregunta que sigue a ¿Cómo hago esto? es ¿Cuánto me cuesta hacer esto? Hay muchos costos iniciales que hay que tener en cuenta. Cientos de variables que hacen que esta sea una pregunta difícil de responder. Por eso, en este capítulo vamos a tratar de revisar todos los costos de startup para los que vas a necesitar estar preparado y presupuestado. Pero bueno, todo esto, como ya lo saben, viene después del pito y del intro. Ok, hagamos un disclaimer. Digo, vamos a tratar porque como ya lo sabes, todos los negocios son distintos y cada uno puede tener variables que probablemente no abordemos ahora. Esto es una guía de los costos de apertura de un restaurante, no la biblia para montar un restaurante. Recuerda que también puedes usar nuestra herramienta de flujo de caja y presupuesto incluso para calcular la apertura de tu negocio gastronómico. La puedes encontrar en la tienda de la página. Y también recuerda que si necesitas ayuda con la planificación de tu nuevo emprendimiento, puedes comunicarte con nosotros para que nos cuentes tu idea y así poderte ayudar a hacer la realidad de la manera correcta. Bueno, ¿cuáles son los costos iniciales que debes esperar? Hay muchas variables involucradas en la apertura de un restaurante, por lo que no hay una respuesta única para todos sobre cuánto debe costar. Sin embargo, tener una comprensión profunda de las áreas en las que deberías gastar tu dinero te ofrecerá más claridad sobre cuánto te terminará costando abrir tu restaurante. Recuerda que no planificar adecuadamente es el mejor plan para el fracaso. Al comenzar, tú y tu equipo deben tomarse el tiempo necesario para planificar su hoja de ruta, lo que incluye saber cómo y qué vas a pagar para montar y aperturar tu restaurante. Por naturaleza, los restaurantes trabajan con márgenes muy pequeños y tienen muchos detallitos que tener en cuenta, por lo que si comienzas con un mal plan, puedes perder miles de dólares en mano de obra adicional y ni hablar de los clientes que puedes perder. Unas sombrillas de mesa bonitas pero ineficientes cuando llueve desanimarán a las personas a quedarse y a pedir una segunda bebida o incluso a entrar a tu restaurante cuando el clima se pone temperamental. Asimismo, la construcción ineficiente y las malas elecciones de equipos pueden costarte el doble en el futuro. Estos son algunos de los mayores costos y gastos iniciales que puedes esperar para la puesta en marcha de un restaurante. Usa este checklist de costos para empezar a presupuestar tu nuevo restaurante o tu nuevo proyecto. Servicios públicos. Si bien no estarás en pleno funcionamiento durante la construcción o la adecuación de tu restaurante, los servicios públicos como el gas, el agua y la electricidad sí lo van a estar. Los costos de los servicios públicos de un restaurante pueden acumularse muy rápidamente. Para un restaurante de 200 a 300 metros cuadrados, podrías calcular pagar un costo promedio de servicios públicos de entre $500 y $1,000 dólares por mes. Obviamente, dependiendo de la ciudad y la zona, estos valores van a variar. Ubicación. Una de las decisiones más importantes que deberás tomar al abrir tu restaurante será dónde lo vas a ubicar. En términos generales, es aconsejable gastar el dinero en una muy buena ubicación que tenga un muy buen tráfico peatonal, en lugar de tener que confiar únicamente en el marketing para llevar clientes a este restaurante. Como siempre digo, es más fácil atraer a un cliente que traer a un cliente. Dependiendo de tu idea, también podrías plantearte algunas opciones diferentes, como empezar desde cero e invertir en una nueva construcción, o comprar un restaurante en funcionamiento, o convertir un establecimiento comercial en un restaurante. Cada una de estas opciones... Tiene sus pros y sus contras y afectará de forma drástica tus costos iniciales. No hay decisiones correctas o incorrectas aquí, pero con una investigación cuidadosa podrás tomar una decisión informada sobre qué opción es la mejor para ti. Acabados interiores, muebles y equipos. Aquí es donde todas las pequeñas cosas empiezan a sumar. Ya sabes que necesitas equipos de cocina y grandes electrodomésticos industriales o no, es tu decisión pero te recomendamos que sí sean industriales. La mayoría de estos equipos y electrodomésticos están diseñados para la eficiencia en consumo y operación y además para aguantar el uso en condiciones que uno casero simplemente no podría. En resumen, los más baratos te podrían salir más caros con el tiempo. Tu restaurante también necesitará mobiliario y decoración para darle vida a tu marca ante tus clientes. Y no te olvides de otros aspectos como la señalización, la iluminación, un sistema de música, etc. Es fácil dejarse llevar en este terreno, por lo que una minuciosa planificación del presupuesto es esencial para controlar los costos de apertura. El principal factor que influye en este costo es el equipamiento de la cocina y el mobiliario, que depende en gran medida del tamaño de la cocina y del comedor, respectivamente. Si bien es muy importante asegurarse de que el mobiliario sea coherente con el concepto de tu restaurante, no dejes de lado la objetividad. Busca que tus muebles sean funcionales para la operación diaria y económicos en la medida de lo posible. Pide cotizaciones y busca promociones. Te sorprenderá la cantidad de dinero que puedes ahorrar si te controlas y controlas tus impulsos compradores y te tomas un poco de tiempo para hacer una búsqueda un poco más detallada y racional. No irracional, sino racional. Con el tema de los equipos de cocina, déjate asesorar por tu jefe de cocina o por tu chef. Él debe saber qué se necesita para preparar estos maravillosos platillos que quieres ofrecer como parte de tu oferta de valor. Aquí tendrás que decidir entre tecnología y presupuesto. Pero no hagas el análisis pensando en hoy. Hacer una buena inversión en tecnología hoy podría ahorrarte miles de dólares en costos operativos mañana y no hablemos de cuánto te puede evitar cuellos de botella en el servicio. El rango de precios podría arrancar desde 10 mil dólares en la mayoría de las ciudades de América Latina, pero de nuevo esto dependerá de la ciudad, de la zona y del concepto de tu restaurante. Gastos de apertura todo debe estar listo en el momento en que se abra la puerta para la gran apertura de tu restaurante. Tendrás que invertir en un programa de capacitación adecuada para asegurarte de que tu personal esté preparado y sea eficiente. También tendrás que tener preparado un completo inventario en la bodega y en el congelador para hacer frente al periodo de apertura. Este inventario incluye comidas, bebidas, platos, vasos, servilletas, salseras, etc. Aquí estamos hablando de cualquier elemento que te ayude a crear una oferta de valor excepcional para tus clientes. En resumen, deberías tener tu checklist basado en la oferta de valor de tu modelo de negocio. Así puedes verificar que no te falte nada a la hora de la apertura. Costo promedio de este es de $14,000. Marketing. Este apartado depende del tipo de restaurante que tengas, como casi todo en la vida. Si abres un restaurante en franquicia, puede que la publicidad ya esté resuelta, pero un nuevo restaurante en un mercado saturado puede requerir grandes gastos de publicidad y promoción en varios canales y medios. Si vas a abrir un restaurante de lujo en una ciudad muy, muy turística, es posible que necesites contar con la ayuda de una agencia de marketing que también maneje relaciones públicas para conseguir una buena cobertura en publicidad y en los medios, o que un medio de comunicación local o nacional se ponga en contacto contigo para que les dé detalles sobre el restaurante en un reportaje, por ejemplo. Si tu restaurante no es así o no está en un lugar así, Probablemente tendremos que hacer nuestra publicidad y promoción a otro nivel. Empieza sacando partido al poder de las redes sociales. Nuestra recomendación es que te asesores de profesionales que tengan experiencia en restaurantes o con los restaurantes en marketing digital, fotografía de alimentos y diseño gráfico. Esto te ayudará a dar la patada inicial en este partido. Una vez que tengas una lista de clientes cada vez mayor, debes presupuestar tu marketing, pero ahora basado en los objetivos que traces para tu negocio, como el crecimiento de la marca, engagement, penetración a otros mercados, rotación de inventarios, qué sé yo, etcétera. Al igual que cualquier otra variable, a la hora de abrir un restaurante, el costo del marketing, la publicidad y las relaciones públicas dependen de tu concepto de tu competencia y de otros factores que solo tú, como propietario del restaurante, conoces. El rango de precios está entre $1,400 y $16,000 para el opening y entre el 3% y el 6% de las ventas cuando el restaurante está en funcionamiento. Capital y provisiones Aunque tu restaurante esté destinado a convertirse en un éxito arrollador, tardará algún tiempo en estar un 100% funcional y llegar a hacerlo, Por eso es necesario planificar un crecimiento gradual en ventas y tener en cuenta que los clientes tardan un tiempo en fidelizarse. Reserva un capital indispensable, o sea, lo que necesitas para mantener tu negocio abierto y funcionando, y una partida para imprevistos que te permita afrontar al menos seis meses de volumen de ventas muy bajas o nulas. Porque recuerda, puede volver a pasar. Puede volver a pasar. El rango de precios entre 20 mil y 250 mil dólares. Acabados exteriores. Tu restaurante no solo debe tener un aspecto espectacular por dentro. Si controlas el exterior de tu establecimiento, es posible que quieras también invertir en el diseño de los exteriores y la iluminación y también en el paisajismo, o es decir, los jardines. Y si tienes una zona para sentarte al aire libre, también... Vas a querer sacarle el máximo provecho durante la temporada en la que se pueda utilizar. Esto lo digo por los países y los sitios donde no se puede utilizar todo el tiempo. Bueno, y aunque no tengas la posibilidad de modificar la fachada, vas a necesitar colocar avisos en alguna parte fuera de tu restaurante para que tus nuevos clientes sepan que estás abierto al público. El rango de precios de entre mil dólares y cuarenta mil dólares. Gastos de organización y desarrollo. Esta es probablemente la parte que menos le gusta a todo el mundo a la hora de abrir un restaurante, pero es una de las más importantes. No hay ninguna duda de que vas a tener que tramitar y pagar las licencias y permisos del restaurante, hacer los depósitos del seguro y probablemente solicitar alguna instalación o acondicionamiento de servicios de gas, de electricidad o del agua. Esto no solamente te va a llevar tiempo, sino dinero. Así que empieza a informarte sobre las licencias y los permisos que vas a necesitar para abrir tu restaurante en la zona en la que te encuentras. Recuerda que cada ciudad, municipio, estado, departamento o país puede o tiene sus propias normatividades. El rango de precios va desde los $2,500 hasta los $200,000. Tecnología. La estructura tecnológica de tu restaurante te permitirá funcionar correctamente. Todos los restaurantes necesitan algún sistema de punto de venta y dependiendo de su concepto es probable que necesites otras funciones y tecnologías para que tu restaurante funcione sin problemas. Los restaurantes de servicio completo, por ejemplo, podrían considerar un sistema post portátil para atender a las mesas con mayor rapidez y los restaurantes de servicio rápido podrían considerar tener un sólido programa de fidelización de clientes. Después del 2020 ha quedado muy claro que a todos los restaurantes les vendría bien un sólido sistema de pedidos en línea y aquellos innovadores que están buscando introducir un nuevo modelo de servicio pueden estar invirtiendo en tecnología de pedido y pago en la propia mesa o en, o en el uso de kioscos de autoservicio. Así como de variados son los modelos de negocio en el mundo gastronómico, Así también lo son las necesidades de estas tecnologías y los proveedores que las suministran, junto con los presupuestos y planes para adquirirlas y o desarrollarlas. Evalúa tus necesidades puntuales en la operación y cuáles son los mínimos requerimientos de gestión de información que necesitas para hacer un análisis y control eficiente de tu negocio. El rango de precios. Vas a tener que pedir cotizaciones. Servicios profesionales. <coughs> como nuevo propietario de restaurante, no deberías lanzarte al ruedo sin un poco de ayuda. Sería muy prudente de tu parte invertir en un consultor de restaurantes, sin olvidar el asesoramiento experto de profesionales como arquitectos, abogados, diseñadores de interiores, diseñadores gráficos, desarrolladores de producto, expertos en marketing digital, productores audiovisuales y un gran etcétera para que te ayuden a estructurar un modelo de negocio robusto que te permita que el comienzo y la apertura de tu restaurante sean sólidos. Aquí en Marketing Gastronómico, por ejemplo, te podemos acompañar en la puesta en marcha de tu restaurante, desde la conceptualización de la marca y la creación de un modelo de negocio bien estructurado, abordando todas estas necesidades. porque Contamos con un gran equipo de consultores y asesores y aliados que nos permiten cubrir casi cualquier necesidad en este sentido. Así que si estás pensando en incursionar en este maravilloso pero vertiginoso rubro comercial de los que alimentan al mundo, contáctanos y solicítanos una cotización para acompañarte en esta aventura. El rango de precios va desde cero hasta 50 mil dólares. ¡Y listo! ¡Ya puedes montar un restaurante! <ríe> claro, recuerda que esto es apenas una guía para facilitarte el proceso de planificación si quieres montar un restaurante y que los valores pueden y van a cambiar, dependiendo de dónde estés, la idea de negocio y en qué año de nuestro Señor Jesucristo estás viendo este video. Amigo emprendedor del futuro, <ríe> no me juzgues. Esto es todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó o si te sirvió este material, me puedes regalar un like y se lo puedes compartir a alguien que creas que le pueda ser de utilidad. No olvides de comentar y de escribir de dónde nos escribes o de invitarme a comer en tu restaurante. Eso también puede ser. Síguenos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.